popular ratifica el llamado huelga por 48 horas. Usted era lo que hacía la propuesta de que solo fueran 24 horas. La posición del comercio, porque ellos dicen que de todas formas irán 48 horas. Bueno, pues ya usted lo ha dicho, somos respetuosos de lo que decidan los amigos del paro y de las demás organizaciones populares. Nosotros sugerimos, pensando que teníamos derecho a sugerir, de que fuese por 24 horas, y de la situación que está pasando. San Francisco económicamente y por ende el comercio, pero si ya ellos decidieron que son las 48, vamos a respetarlo. Ahora ellos también deben respetar la actitud que toma el comercio. Eh, si la, el comercio toma otra actitud, también debe respetarlo, porque eh, la democracia es respeto mutuo. Eh, fíjense, ya nosotros decíamos por 24 horas, porque realmente eh, no se convocó formalmente al comercio para planificar eso, porque esta es una fecha difícil, miren. Faltan dos días para pago de nómina. Ninguna empresa va a poder pagar el día 15 a sus empleados. O sea, los empleados que se olviden de cobrar el día 15. Eh, viene el pago del anticipo, que es un impuesto alto del gobierno al comercio. Y hay que pagarlo antes del día 15 porque si no, adquiere un 28% de recargo. Hay que pagar el Infote, hay que pagar la Seguridad Social, eh, hay que pagar el ITEVIS. O sea, son muchos impuestos que hay que pagarlo, pero además... Hay que pagar a los suplidores que no tienen nada que ver con huelga. Si una, si una factura se, vendió, se venció el día 12, ellos la cobran el 12. Si no tiene recargo para el día 13 o el día 15. Eh, también hay que pagar los cheques que andan en la calle, que hemos dado contando con las ventas y no se han producido. Por lo tanto, yo creo que los hermanos del Falpo deben comprender la situación que tenemos nosotros y nosotros comprendemos fielmente la situación que tienen ellos. Estamos luchando contra un gobierno sordo, mudo y ciego no escucha peticiones, no atiende reclamos civilizados. Nosotros eh, hemos hecho, por ejemplo, la carretera de Atabalero, hemos hecho toda la, la, la diligencia de que las protestas sean civilizadas y el gobierno ni nos escucha, ni nos recibe ni nada. Nosotros trabajamos junto con el señor gobernador en la otra huelga para que se cumpliera con lo que habían prometido y nosotros hicimos la diligencia, pero nos cansamos, señor gobernador y yo, de ir a la capital. Y los funcionarios del gobierno no quieren saber de San Francisco. Por eso no hay ningún funcionario de categoría que sea de aquí. Porque el gobierno no quiere saber de San Francisco. Y no, no eh, nombra funcionarios en, lo, en los sitios de decisión que sean oriundos de aquí. Por lo tanto, yo respeto realmente la, la decisión que haya tomado eh, el sector popular. Pero realmente queremos que también nos respeten a nosotros. Y comparto toda, todos los reclamos, nosotros los compartimos. Porque sabemos la situación. Mira, el de INAPA nos puso de Mojiganga, con el asunto de, de las Guaranas, ¿no? la... el, el de la Oisor nos puso también de Mojiganga, el de Obras Pulga no quiso ni recibir al señor gobernador, que tiene la potestad y tiene la categoría de representar al presidente de la República. ¿Qué será a nosotros? Así que estamos mal, porque el gobierno nos está poniendo a, a luchar y a pelear, sectores contra sectores, que debemos estar unidos todo el tiempo, porque estamos luchando por lo mismo. Así que Dios nos coja con pesado, como se dice, pero realmente le decimos a los empleados que cobran por nómina del día 15 que eh, vendrán cobrando el 20 o el 22 por ahí porque no hay tomas, tomas.